No vea, no, para Grecia, gente. Allí, vamos oh, Con el micopolides. Vamos que... No sé qué se pillarán de uno, pero. concha su madre, Sigma. Sigma, es concha su madre. Más huevazo Vamos, vamos. Lucio. ¡Corre, Lucio! ¡Dale ahí, cojones! No ver al capitán Barbosa, eh. ¿Cómo está? Ellos. he cambiado estar capitán Barbosa, eh. A ver, aquí. ¿Cómo que va a reiniciar, compadre? Espérate, que me he quedado rayado. ¿Cómo, cómo, cómo? Loco, me. Vaya bug, ¿no? Y yo, eso no vea cómo le pone vida, ¿no? Vale, ahora, compadre. Y yo, todo el mundo con la torreta, y yo.. Con... Loco, hace la. Yo, ¿Qué hace la moira, tío? ¿Qué haces, Moira, tío? Y tuite, tuite, tuite, y tú tu, tu, tu el payo, loco. Tú el payo, ¿cómo se pone ahí? En plan modo, Dios, eh. Y yo. A ver, ¿que van a capturar ellos encima? No me lo creo. Ah. Vale, vale, vale, no pasa nada, compadre Van a capturar ellos, ¿no? Pues lo voy a tirar Lo voy a tirar al puto pozo Literalmente, hermano Loco, que nos queda una partida por ganar, ¿sabes? Para... Ya me entendéis, ¿no? Lo han capturado, tío ¿Cómo coño se supone Que lo han capturado, bro? No me jodas que tenemos Nosotros un hombre torreta, ah, no Bro, bro, ¿qué haces, tío? ¿Qué haces, bro? ¿Te da vergüenza Jugar ese personaje o qué? Ah Espérate, aquí está la... Ah, que tiene una sombra No ve. No, nada, no, han ganado, gente, eh Nos metieron toda la, ya... la java, macho Todos los jabazos nos han metido Chacho. Bro Hombre, los eh, tío Y yo, yo, yo, yo, yo lo, que, lo que tanquea, tío Mira, mira, mira, mira la vida que tiene Y eso, bro, que no eres ni un tanque Diablo, y yo estoy por el robot ese pestoso, ¿eh? Pensé que podíamos carrilear tío, la partida, pero lo que vamos a tener que hacer es tirar la valla esta ya, tío. Macho, ¿Qué tú la ulti. tú la ulti, tío. Uf, menos mal, compadre. Ole tu, ole tu huevo, chacho. ¿Qué haces, tío? ¿A mí? ¿A mí me vas a tirar la ulti? ¿A mí? ¿Y yo este quién coño es? Muy buena, o sea, hemos capturado, no me lo creo ni yo Y te tú la, y te tú, y te tú, y tú, te, te, tío Y te, tú, hermano, ¿qué haces, tío? Qué fantasma, hermano Qué fantasma, churrita paga que aquí no vaya a salir, compadre, ahora Estoy muerto qué ¿Quién coño es ese? Moira O sea, Moira acaba de matar al enano así de fácil Madre mía Pobre enano, tío Bro, ralentizar, ralentizar Voy a, voy a quedarme aquí a los guarros si no, coño, ahí ¿eh? lo voy a tirar con la E, tío ¿Qué yo, ¿Quién coño me está disparando, bro? Ah, es la torreta, ¿no? Entiendo Eh, hola Ya empezamos, ¿no? Con la mierda de eso, compadre Vámonos para adentro Dios, Dios, Dios, Dios, Dios ¿Eh? Tío Lo que quita, macho Qué pena no tener ningún pe... Bueno, en verdad, sí Tendríamos un personaje para reventar los a dos, ¿eh? En verdad sería el, el Mordekaiser, gente Y para llegar, pues nos la van a quitar ya que... Mordekaiser, yo confío en ti, tío ¿Qué haces? Y yo tirando de forma aleatoria Qué aleatorio, cabrón Qué aleatorio, tío Lol O sea, hola Bro, lo que salga, compadre Tío Pero ¿por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué, tío? ¿Por qué ganan ellos, tío? Solo por llevar a ese personaje, tío. Me muero. Hermano, solo por llevar a ese personaje, pero ¿pero ¿qué estás hablando? Vamos oh, a pillarnos al mono, tío. No sé, bro. Ah, sí, tío. Tienes ese... De puta madre, ¿no, bro? O sea, qué guay. Venga, bro, a chuparla. Madre mía. ¿Y yo qué hace, tío? flipante, ¿eh? como para pues como para pues pa ganarla aquí con la señora de tío aquí de, de primeras de una Vamos a ver qué coño sale tío bien bien bien no tiene no tiene no tiene tiene una fk vámonos gente es la nuestra hermano es la nuestra el churro ¿Cómo? se ha unido otra vez el Subnormal, en serio ya bueno aquí en verdad en este site me favorece bastante ¿eh? no, me, no voy a mentir ¿Qué hace tío moira ¿Qué hace moira? moira vete ya ya se quería meter aquí tío y yo que se me mete por todos los cojones del mundo y por todos tus huevos te metes aquí no ¡Nacho! Y ¿Y tú la vida que se ha puesto solo ya con la moira, eh. Flipante, hermano. Flipante, tío. El personaje ese, mira, mira, mira cómo, cómo lude. Sí, el objetivo está activo, ¿ya? Y tu madre también está activa, compadre. Dios, Dios, Dios, Dios, Dios. ¿Qué dices, bro? Y mata al hombre torreta, tío. O sea, desequilibrado. Y, y... ¿Y de tú. Loco, personaje de mierda con 300 de vida. ¿Qué narices, tío? Y yo no se le cae otra vez, tío. Nota ese el puto. ¿Qué tío, tú, tío. Hermano, por llevarse a ese SP... PJ, ¿eh? Bro. Hermano, ¿qué haces? ¿Qué haces, hombre de mierda? Sí, sí, lánzate el TP, tío. Que no vea. yo es que aquí la peña está, vamos. Que hace el nota ese, loco. que tú el pibe, loco. Tú el pibe, hermano. Tú el pibe? Si me curan, tío, ganamos. O sea, en plan, si ¿sí me soportea, claro Mano, es que Un tanqueo tela, tío ¿Qué hace yo la...? ¿Quién coño? te tú, tuite tú, tú El personaje ese, bro Y yo, no lo mata nadie ¿Pero dónde está el puto DPS del equipo? Voy a reportar a esta persona, eh este tú, tuite tú, y tú, tú Tío, rateando como un hijo de puta No me creo... Ah, vale, ha muerto el tirón O sea, GG Como nos esperemos a todos ellos yo... qué maleza ellos que mal es falsa, vale Y la moira, como... Hermano, pero si eres... Si eres la payasa que tiene 200 de vida, tío Que da vergüenza ellos, ¿eh? ¿Qué haces, tronco? No, ellos de loco, compadre Mira, hijo de puta, se va a morir por fin ya ¡Hacho! Yo, que no, que no tiene sentido, bro O sea, ¿qué sentido tiene eso? No sé Sí, ah, van ganando ellos Perfecto, bro, GG a ti, para tu puta madre, desgraciado. Y yo. Ya tenéis otra vez, tío. ¿No muero o qué? ¿Qué coño va, tío? Me quedo flipado. ¿Y un aplauso no, bravo Te aplaudo con, con las manos, a hostiazos, bro. Sancho, venga, que la moida está muerta, tío. Tenemos que capturar ya. Y O morimos. Si no capturamos ya, morimos. Y tenemos que matar. No, no, no, no, no. A mí no me va a dar eso, asqueroso yo no muere, tío. Es que es imposible, yo Ello, ello, exacto. ¿Dónde va, ¿Han matado? ¿Y tú matado de mierda? Venga, la perro. ¿Y te la mueve? ¿Dónde va, hija puta? Venga, va por culo. Ahora la, ahora la sombra, tío. Pero de verdad, tío. Hermano, para matarte, eh. Sombra basura, tío. Y tiene que estar aquí atrás, eh. Fuera de coña. Debe estar aquí atrás la asquerosa. Ah, no, pues está adelante, ello. Increíble, eh. No vea. Sigo el carrito que le hemos sacado ahí, ¿eh? Bro, vale, que me haces counter, felicidades, bro ¿Qué quieres, yo. Ah, toma, bro, pilla, píllate esta Píllame esta, venga. Toma, ¿eh? Para que pille Padre, ratazo. Le va por ahí Vamos a matar esa ya, tío Bro, que se está escapando La paya esa ¿Qué haces, tope! La madre que me parió que se ha escapado uno de ellos La moira no, pero... ¿eh? No, mi no entender, vino no comprender ¿Qué hace el payo ese ahí solo? Vale, tenemos que matar ya Y yo, ¿qué haces, tío? ¿Qué haces, bro? ¡Qué asco, tío! ¿Y no se dan en cuenta al matado Sí, sí, ponte el modo torreta, compadre Toma Pilla esta Toma, para que pille, compadre ¿Alguien ha pedido un carrito? Papá, ¿y cómo vamos a acercar? Ven, ven, para acá Golpes normales, te mato sosqueroso. Mata a tu casa, hombre pesoso. Boca, Boca peste Venga, Moira, ven para acá, ¿no? Papita me también hay, no te preocupes. Dice tú la sombra, había por ella ya. La odio, ¿eh? A mí me vas a hackear. A mí me vas a hackear. Hackeame esta. Tenemos que ver dónde está, ¿eh? O sea, fracoña. Tengo, o sea, para ganar la partida necesito la ulti. Gracias, Moira. Viste tú dónde está, tío. Viste ya, Moira. Enemiga. Vas a salir aquí atrás, vamos. ¿Qué haces, Moira? Viste tú la Moira enemiga. Tío, tío, tío, Se me va, se me va, ¿eh? Si muero ya, perdemos, ¿eh? Tengo que pillar la Ulti. ¿Qué hace, Hillo? Toma, pilla, pilla a esa perra, a ver si mata alguno. Bien, joder. Dos asesinatos seguidos, ¿tenía? Y roto, gente. ¿Cómo, eh, ¿Cómo carrilar una partida? Capítulo 1. Juega con papá Higo, Capítulo 2. Juega vivo. mucho tu madre. No, no me jodas, que están capturando en el último momento. ¿Qué hace? Hermano, ¿qué estás hablando en el último segundo? ¿Vas a capturar? En la vida, chaval. Aquí sin tanque vosotros. Venga, toma por culo ese. No, no, no, no, no. Fuera de aquí, compadre. Aquí gano yo, no ganáis vosotros, ¿vale? ¿Qué haces, personaje? Venga, para mí. Venga, toma por culo. Mama huevo. No estáis preparados, ¿vale? No estáis preparados para mí. Dame la carriladita, eh. A uno. Lo importante es que con diva puedo llegar yo antes que ellos, tío. O sea, literal, como ellos no tengan diva. Ah, bueno, llego antes yo al site Están atentos al side mío, eh. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hace ya aquí, tío? ¿Viste tú la moira, hermano? ¿Qué hace, bro? ¿Qué coño hace la moira esa? Yui, yui, yui, yui, yui, yui. Hermano, esto jauja, es eh. Qué paranoia, chaval. Macho. Vaya tela, ellos. Eso es lo único que vaya a hacer, compadre. Este boca es, eh. Gracias, compadre, por curarme. Chico el cloacoso Chico cloaca, ¿eh? Increíble maldita sea, tío Qué buena Muy buena Y hay que matar tanque ahora que está solo O sea, el perdón Ah, no es un support Es un puto DPS malo Ah, ahora no tiene support, ¿no? Toma Matado Sin support no eres nadie, hijo Ahí te tú la tracer, ¿no? ¿Qué coño hace la tracer esa ahí? ¿Qué hace, bro? Ah, no, es una Ana Te odio, amigo Venga me habrás dormido, ¿vale? Pero no, no te flipes Bro, Moira, si muere Moira ya Le partimos el meta Tú no tienes lo W. Ah, Moira, esta de puta Vale, vale, vale, vale Estoy la para capturar, ¿eh? Gracias, Moira, eh, aliada Gracias, hija eh, Gracias Vamos a partirle ya la E O sea, ah, el hombre torreta Vamos a matarlo ya ¿Y te la Moira! ¿Qué haces, tío? Que tú eres un support, bobo Bro Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Para todas, eh. Con todas y... y. Y te tú, este tú, este tú, tío. Sí, pues toma, llévate, está asqueroso. Me da igual, wow, compadre, por lo menos, mira. Por lo menos. Yo, ¿cómo que está capturando.? ¿Cómo ha capturado ya? Bro, vamos a darle. Vamos a darle Orisa. No puede ser, hermano. ¿Cómo coño ha pasado eso, tío? ¿Quién coño se ha metido ahí con ulti, tío? Qué bueno eres, ¿no? Chavales, o sea, que no se note, ¿no? No se note, hermano Que juegas el personaje más desequilibrado de todo el juego Lovely Roger, tío Vete ya, Juan más huevo ¿Qué cojones? ¿En serio? Bro, bro, bro, bro Que no te maten Hermano ¿Qué hace la... ¿Qué hace la Ana esa, ellos? ¿Pero esto que ¿De gratis para vosotros cómo va? Bro, gracias, Ijo Muchísimas gracias Guau, wow, buenísima, compadre Buenísima esa Pepa acá, tanque de mierda Que yo también lo soy, eh Pero tú mueres Y yo gano Mamá huevo un buena ulti, tío El fallo ese Buenísima ulti, tío Moira, ¿qué hace viva? Vale, si sí, le doy solo No, mierda ¿Qué haces, Moira? Por favor, tío Fuera, anda ya Vete Vale, o sea Y yo la lana Con toda la suerte del mundo Compadre No vean la lana, con Si me matan Si me matan Hemos perdido o sea, hemos perdido el 6 y me matan gracias, muera. Ah, que tiene la ulti. Será bobo. O pues vaya ulti de mierda, que te han marcado, eh. Al hueco. ¿Y yo qué hace? ¿Se ha piqueado eso? La madre que le parió, tío. Lo que se piquea, chacho No, no, no, no, no puede entrar. Tenemos que tirar al, al gordo polla. Hermano, ya está bien de curar. O sea, de Que no, tío, Ana, que no. ¿Qué hace, tío? La Ana esa. Ah, que vas a capturar incluso, perro. Hermano, en serio Matarlo, Moira Moira, Moira, que te mato, Moira Tenemos que ponernos a diva Para poder llegar rápido Si podéis defender es una, es, una, es una tontería Pero vais a ver cómo llego antes Bro, si me dejas salir De puta madre Vale, la niña por aquí Y yo, y yo, y yo Que nos la quitan otra vez De loco chaval O sea Esto es de locos, tío o sea, no, no, Vaya tela Nos la han quitado los dos Los dos para qué la he hecho no tendré ulti, pero igualmente soy efectivo, así que sí, sí, atrápame, que lo que quería era matar a la, a la señorita, come pollas es esa. ¿Qué hace yo Te vas a poner eso para intentar tirarme, para yo, qué pargue, hermano, sí, sí, tú, distráiganse conmigo. ¿Qué hace ellos? Y esa piba todo muerta perdida, no, vale, vale, la puedo matar igualmente, ¿eh? vale, ya estaría. Y yo qué asco de, del hombre Torreta, tío, si no muero del tirón. ¿Qué coño estoy disparando aquí, hermano? ¿Es el hombre torreta? Sí Ven, hombre torreta Que te da poco Buena, buena, buena GG, tío Muy buena, joder Si me llega Me tiene que llegar el... El... El mecha, eh Si no, no... Me encanta cómo dispara, hermano La pistola esta Guapísimo GG, bro Nice Eh, yeah, última con... Con tanquecito Mamá huevo Vamos a darle, eh no me importa la jugada destacada de Moira. Oh shit, Ibrigua Game. A ver. Yeah, ¿Plata 5 again Game? En serio. Hermano, guapicio.